Hola chicos, seguimos con el dichoso Euler y lo que vamos a hacer va a ser explicaros el teorema de Euler. Una cosa bastante curiosa, puesto que eh, nos va a ahorrar bastante trabajo en el caso que nos pongan un ejercicio bastante jodido. Bueno, eh, ¿qué nos dice? Pues que dado un m, un número que sea mayor que 1, y dado un a perteneciente a los entero, tal que el máximo común divisor de esta a y de esta m sea igual a 1, nosotros vamos a tener... Que SA elevado a la fideule tiene que ser congruente con 1, módulo M. Si no sabéis lo que es la fideule, pues le echéis una ojada al vídeo que os dejo aquí, ¿vale? Donde explico todo sobre la fideule. Entonces, seguimos. Nos dice que esto es congruente con esto, módulo M. Una vez que ya tenemos hecho el teorema, vamos a ver su aplicación. Nosotros estamos en un examen de matemática discreta y nos piden calcula el resto de dividir 3 elevado a 50 entre 14. Entonces, claro, llega el más listo de turno y dice, ¡guau, esto es facilísimo! Pues calculo 3 elevado a 50. Y 3 elevado a 50, según Adri, bueno, según el ordenador de Adri, perdón, es 717, 89 798 7 ocho siete seis nueve uno una vez que lo hemos calculado más o menos lo mismo no hemos equivocado por aquí dividimos entre 14. y claro Tú dices, bueno, tengo un examen de 2 horas y media, pues a esto le dedico dos horas y al resto, pues media hora. Pero es que yo creo que ni haciendo esto en dos horas te da tiempo a terminarlo. O sea que no nos da tiempo ni siquiera, yo creo que a comer, ni a dormir, ni a nada de nada. Mientras terminamos de calcular esto, puede hay que haya pasado incluso días. Entonces, nuestro teorema lo va a resolver de una manera tan sencilla que vamos a perder solo cinco minutitos de nuestra vida. O aprovechado, porque si sacamos una matrícula, pues mira, eso lo hemos aprovechado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el teorema, que nos dice que A elevado a la fi de, a la fi de, de M es congruente con 1 módulo M. Pues vamos a ello. Nosotros, nosotros tenemos nuestra A igual a 3 y nuestra M igual a 14. Entonces tenemos que 3 elevado a la fi de 14 tiene que ser congruente con 1 módulo 14. ¿Vale? Fi de 14 es igual a la fi de 2 por la fi de 7. Ya os digo que si tenéis alguna duda ve el vídeo de fi de L. Hecho por la primera propiedad, tenemos que esto es 1 y que esto es 6. Esto nos da igual a 6. Pues entonces, ya podemos concluir que 3 elevado a 6 es congruente con 1, módulo 14. Y esto nos lo guardamos aquí, como el comer. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a proceder con lo que tenemos que hacer. 3 elevado a 50, todavía es que no sabemos nada, pero vamos a hacer un pequeño truco. Y vamos a poner el 50 que tenemos aquí en función del 6. En función del 6 digo que vamos a hacer una operación para que el 6 aparezca por algún lado. Entonces, 50 pues puede ser 6 por 8, que es 48, más 2, ¿verdad? ¿Vale? Pues esto también nos lo ponemos aquí. 50 es igual a 6 por 8 más 2. Y ahora... 3 elevado a 50, ¿qué será entonces? 3 elevado a 6, elevado a 8, por 3 elevado a 2. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos eh, que esto tiene que ser congruente con algo. Porque tenemos que calcular algo que sea el mismo resto que esto que tenemos aquí. Y esto, pues módulo 14. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Si os fijáis, nosotros tenemos el 6 aquí. Tenemos 3 elevado a 6. Y aquí también tenemos 3 elevado a 6. Y nos dice que eso es congruente con 1, módulo 14. Eso significa que donde tengamos un 3 elevado a 6, si estamos trabajando en módulo 14, podemos poner un 1. Pues pongamos un 1. Y ahora, 1 elevado a 8... No, por 3 al cuadrado cuánto es pues 3 al cuadrado y cuánto es 3 al cuadrado pues 9 quitamos borramos ya de aquí y nos sale que 9 es congruente con x módulo 14 eso qué significa pues que el resto de dividir 3 elevado a 50 entre 14 es 9 pues listo ya hemos terminado nuestro ejercicio, como veis, nos sobra tiempo para tomarnos un café, un colocado, un bocadillo, todo lo que queráis. Pero bueno, espero que lo hayáis entendido, si no, pues ya sabéis que estamos aquí para resolver vuestras dudas. dale a me gusta y así nosotros nos motivamos y seguimos haciendo vídeos. Chao.